Una serie de organizaciones internacionales que han venido apoyando el proceso de paz en Colombia y su implementación, eh, que reconocen la importancia del tema, eh, ven con mucha preocupación que mientras en La Habana se acordó un punto especial sobre reforma rural integral, que se acordó un fondo de tierras y que se busca eh, favorecer mecanismos de acceso a tierra para las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado, haya una política de tierras que va en contra del espíritu del acuerdo y por eso eh, se ha manifestado en contra de un nuevo proyecto de ley que es el que se está discutiendo con las comunidades indígenas eh, enviando una carta, un pronunciamiento público a las entidades colombianas eh, llamando la atención sobre diferentes puntos problemáticos que tiene esta nueva propuesta. En este momento se está discutiendo con las eh, comunidades étnicas un nuevo proyecto de ley de tierras eh, que viene a Supuestamente complementar el acuerdo de paz en materia de reforma rural integral, pero que en el fondo lo que busca es eh, consolidar eh, grandes extensiones de tierras acumuladas y profundizar, digamos, el problema de la concentración de la tierra en Colombia. Eh, nuestra principal preocupación es que al destinar predios baldíos a sujetos distintos a los de reforma agraria, al eh, privilegiar proyectos minero-energéticos por encima de la agricultura campesina y de la reforma agraria, eh, y al obstaculizar procedimientos como la extinción de dominio, eh, se obstaculice de facto la consolidación del fondo de tierras acordado en La Habana. Estamos por la implementación plena y transparente del acuerdo de paz, eh, pero también la vinculación y la negociación con las diferentes expresiones del campo colombiano eh, de tal manera que se escuchen las voces del movimiento campesino, de las mujeres rurales, de las organizaciones afrocolombianas e indígenas eh, y que se atiendan sus demandas históricas en materia de tierras, de comercialización, de acceso a activos productivos y todo lo demás que han venido reclamando históricamente.